Cuentan los antiguos que tiempo atrás los mapuches vivían tranquilamente hasta que un día hubo una gran lucha. Se enfrentaron Kai Kai, el espíritu en forma de serpiente que pertenecía al agua, y Tren Tren, espíritu en forma de serpiente que pertenecía a la tierra. Kai Kai, fitakor, fitamapu, tapu Kai, -kai comenzó a elevar las aguas para destruir a los mapuche. Mientras esto hacía, Tren Tren elevaba la tierra para salvar a los Mapuches. Los Mapuches luchaban por salvar sus vidas subiendo a los cerros y cordilleras que Tren Tren proveía para ellos. Muchos no alcanzaron. Huelo quinianto, aente con un nihuaychanamu. Hasta que un día, ambos espíritus decidieron concluir su lucha. Epe con tu mapuche, la fuyen un. Melichimten, montului. Cuche, pichá, huise, caulcha. Pero la gran mayoría de los mapuche murieron. Solo lograron salvarse cuatro personas. Dos ancianos y dos jóvenes. Los cuales fueron el linaje de los Mapuche para que estos no desaparecieran. Los ancianos entregaron sus conocimientos y sabiduría a los jóvenes. A estos hoy se les recuerda, y son mencionados en las rogativas. Desde entonces, hasta el día de hoy, los espíritus duermen.